como Corizana Nacional realiza su trabajo en estos momentos. Y ahí está. Vamos a ver si podemos tenerla. de Miguel, señores. Aquí está Miguel, señores. Vamos a ver Don Miguel cómo te sientes. Miguel cómo te sientes? Estamos ahora mismo en el programa Sin Límites ¿Cómo te sientes tú con la población? ¿Con la Fiscalía cómo te sientes de aquí? Vamos a parar para poder hablar Yo te voy a responder ahora, viejito Así escuchamos las palabras de Don Miguel ¡No se llaman! Él no se va! ¡Él no se va! ¡Compay, él no se va! ¡Tranquilo! ¡Él no se va! San Miguel, ¡Hey, háblame. Baja el libro, compadre, él, no él, no él, no él no se va. Él no se va. Baja el libro, baja el libro. Bárese. Ahora, ahí, espera, espera, espera. Vamos a ver Miguel, ¿cómo te M sientes? De... Pero, pero no, no, okay, pero sí, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, ¿Cómo te sientes? dale, dale, ¿Cómo te sientes, Miguel? Espérate, espérate. contento con la ese p... gesto la humildad y te... ¿Cómo pagarle ese... persona? gesto también? a toda la gente del todo del país, de verdad que sí confíate en la Fiscalía de San Francisco de Macorís sí, sí, aquí, aquí hay mucha gente buena allá adentro que, que hasta le apenaba a coger el caso ya hubo un llamado a la población ya que se encuentra en la calle un llamado a la población que se encuentra ya en la calle a, ¿qué a, le dicen? a todos ustedes que la, se la están jugando con esto del coronavirus y, y espero que ninguno se me contagie y que ahora cuando esto se acabe que nos vayamos a la casa y mañana, si Dios quiere, entonces salimos para la calle a celebrar y a gozar con todo. Sabemos que hoy es el cumpleaños. ¿Qué va a ser el día de hoy? ¿En la justicia, don Miguel? ¿Cómo fue? ¿En la justicia? Sí, la justicia divina más que todo. Yo sé que es medio complicado. En este país uno trata de hacer las cosas bien y o hacer algo sin querer hacerle a alguien. Pero hay un Dios en el cielo que siempre, tú sabes, nos premia. sabemos a los, artistas, ¿qué les que decir? a los artistas en verdad tengo que decirle algo a mí a, a, los, de mi, a los de mi género que, que son los urbanos que no tengo con qué pagar que muchas gracias por la oportunidad aquí se dieron cita muchísimos muchachos que, que me han demostrado muy, de mucho respeto mucho cariño todo bien todo bien gracias a Dios muchas gracias a ellos por la oportunidad y... y Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, que puedo decirle que ha estado desde hace días luchando por tu libertad. <ríe> Tú sabes que San Francisco, nosotros somos gente fuerte y nosotros, nosotros siempre eh, tratamos de llevar. Eh, la gente de nosotros está el top y ellos confían en mí y yo nunca lo voy a defraudar, gracias a Dios. esa es la niñez, la juventud? ¿Qué puedo decirlo? De la niñez, eh, mucha, mucha educación, mucha educación. Eh, a los padres hay que darle mucha educación, eh, que le den mucha, eh, mucha educación a los niños porque ese es el futuro en otro de nuestro país. sí esto aprende mucho una lección para ti? Sí, se aprende mucho. Lo que, lo que, lo que pasa es que hay cosas que se... Que se eh, malinterpretaron se manejaron a otra forma pero la, todo el mundo sabe que yo soy enfermo con los niños de hecho yo hago obra benéfica para niños lo que pasa es que aquí nadie la sabe porque yo esa cosa de niño no me gusta ni siquiera mencionarla. mencionar la experiencia tendrás temas nuevos a raíz de sí esta sí sí claro es que yo siempre tengo temas lo que pasa es que los temas que son eh, limpios sin ninguna cosita picante a usted no le gusta de verdad Miguel, una pregunta, Miguel, Miguel, Miguel, ¿qué tú le puedes decir a pato mata no, no. ¿Qué, Ay. ¿qué le puedo decir? Ay, pues dile, Miguel, dile. Imagínate, dile. es que. Una, vuelve, vuelve. Es, es, imagínate una gente que desconoce, que no sabe quién soy yo, entonces no me puedo eh, molestar en decirle nada a él. O sea, él no me conoce a mí. Aquí hay mucha gente que me conocen, que me conocen desde el barrio, desde cuando yo salí, y saben que yo ni siquiera un mal vicio tengo. No tomará ningún tipo de acción Ahí con él, Miguel. ¿Qué oh, pasó con él? ¿También tiró una cosita fue pues, ahí? No, eso no es nada, porque es que, imagínate, hay que dejar que todos ellos hablen así. ¿Tú sabes que aprendí mucho de esto ahora? De que estando ahí dentro, que fue para una investigación básicamente, eh, ahí me di cuenta de quiénes son los que son míos y quiénes son los que no son. Miguel, y entonces esa gente ya tú sabes que tú, tú sabes que yo soy un tipo medio rock izquierda que nunca me van a volver a ver. Ajá. Pues claro. A la prensa que me apoyó. A la prensa que me apoyó, muchas gracias a todos, a todos. Yo sé que hay mucha gente que, que, y nosotros los artistas, los urbanos, hemos sido muy golpeados con la prensa, pero en la prensa de aquí de San Francisco Macorillo, tengo que agradecerle a todos, de verdad, que mucho... Ah, ¿eh? tú eres de Puerto Plata, la de Puerto Plata. Ah, tú eres de Puerto Plata. Ah, tú eres de mi amigo de Tony Almonte. Así ah, Miguel, <risa> Miguel eh, respecto a de hoy, del de, de, de centro de conexión lo están apoyando. Eh, Un llamado a los muchachos tú sabes que yo lo veo cada año tú sabes que nosotros vamos allá y, y cantamos y comemos el día de navidad con ellos así que a todos ellos un abrazo muchas gracias eso eso demuestra lo grande que somos nosotros Miguel, para terminar, para Ah, Tito Pau. Claro, ¿Dónde está Tito Pau? Sí, tito Pau. Eso, esos muchachos son míos, de ¿verdad? Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, en una cárcel y después. Este es el mejor no, regalo, cabrón, don Miguel. Tenemos que ver mi regalo de mi, mi regalo de cumpleaños va a ser pasarlo con mi familia, con mis hijos que me están. palabra Regreso con ustedes a los estudios. Don Miguel, los señores, ya ustedes escucharon Miguel, todo lo que expresó tras ser agarrado por la prensa franco-macorizana. Eh, para el pulmón y de verdad que vamos a ver, vamos a ver todo lo que ha estado ocurriendo. Ya vieron ustedes Alex Díaz Facebook explotando en este momento señores.